Nacional continúan trabajando durante el fin de semana. La Policía Preventiva, acompañado del DICRIN, realizaron amplios operativos aquí en San Francisco de Macorís, donde fueron recuperadas la cantidad de 11 motocicletas, las cuales se encuentran en esta dirección regional noreste para ser entregadas a sus propietarios.